Tenemos una brecha salarial del 30% respecto a los compañeros de la limpieza aviaria, sector masculinizado y misma categoría profesional, y además subcontratados por la diputación igual que, que nosotras. ¿Somos de segunda por ser mujeres? Nos hacéis sentir así.